Vamos a correr, vamos a correr antes de que nos echen. Bueno, hemos empezado con unas coplas a olijero campurrianas el agua de limón. Y vamos a seguir, no voy a enrollar mucho, eh. <ríe> con la de Cobarde, ¿eh? un tema zamorano, que, que bueno, yo en concreto aprendí de, de Ringo Rango. Pero luego hemos acoplado las, las, los cantares de, que recogió eh, Agustín Agustín Gallego, profesor de soco de Pandereta y profesor de la, de, de, de la Escuela de Folclore de Zamora. Y, integrante de Ringo Rango. Integrante de Ringo Rango. Y entonces pues hemos ampliado un poquitín las cuatro coplas que, que yo sabía. Pues, pues mira, nunca, siempre se prende uno. Bueno, Vamos corriendo que empieza a caer. Cobarde, si no te atreves a decirme a la cara que no me quieres. Si me quieres, te quiero. Si me amas, te amo. Si me olvidas, te olvido, te a todo lo hago. Atrévete, cobarde, si no te atreves a decirme a la cara. Ya te tuve en el pensamiento, ahora estás en el alma que es más adentro, atrévete cobarde si no te atreves a decirte en la cara que no me quieres, no quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que me dejes solo. La cara que no me quieres, el amor es un bicho que cuando pica no encuentra remedio ni en la botica. Atrévete, jovar si no te atreves a decirme a la cara que no me quieres. La despedida es corta, la ausencia es larga, es que te diviertas prendas. do Bueno, el año pasado recuperamos la canción de Los Quintos de la Querida y la Hicimos un arreglo con, con Emilio. Ponte por aquí, que se vea. Y yo creo que recibo ya por repetirla. Repetirla las veces que haga falta, ¿no? Conte por aquí medio que teníamos. Adelante, pa'lante, adelante, para adelante. Sí, sí, sí. La sombra no, que no lo sabes. ¿no? <risa> sencillo para mi duda Va a llevar, si no me das el sí, otra me lo dará. Adiós, morena del alma, que me llevan a la guerra, a pelear por España y a hacer triunfar mi bandera. Adiós, morena, adiós, que el rey me va a llevar, si no me das el sí.